Estás derrotado, resistir es inútil, no te dejes destruir como lo hizo obi -Wan.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 Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. No, no. No. Luke, tú puedes destruir al emperador. Él se ha percatado de eso. Únete a mí. Y juntos, dominaremos la galaxia como padre. Es el único...